Lo, lo estábamos charlando recién tras la pausa de cómo pudiste viralizar esto cómo en realidad te lo viralizaron y es algo tan espectacular tan divertido y que me encantaría que cada vez que nosotros tenemos invitados al programa que la gente pueda ver esta faceta de ustedes esta diversión, esta desconstructuración de ustedes para que los puedan conocer un poquito más seguro, seguro. la verdad que encontramos en, en, en ese Susana Susana eh, que lo transformamos en, en, en eh, el estoy loco por tu amor en Susana Hoy es Capital, eh, para, para decir que, que Capital... Tiene esa impronta, esa impronta de, de, de alegría que contagie, eh, esa impronta también de, de mujer que le queremos dar a la capital, una capital alegre, bonita, cuidada. Eh, así que, bueno, con esta canción que, que se viralizó a través de, de, de los jóvenes, que son este, realmente un, un gran motor en este equipo, bueno, Llegamos acá a cada vecino y la van escuchando cuando va pasando el, el, el, los autos con el parlante y el sí, que va en bicicleta que que la ponen y, y se no, van prendiendo. ¿Tiramos no, un no no bailarla. <risas> Aparte que, sobre todo para uno que ya la conoce, la tiene en la mente hace mucho tiempo, es algo que, que la repega, es una realidad. La verdad que está muy muy bien pensado. ¿Vos, ¿Cómo te lo has tomado con todo esto así tan no, rápido? La, la verdad que bien, me, me, me encantó un principio. Este, es de la época, no vamos a decirle que no. Es de la época, le hemos cantado, la hemos velado. Así que invita y nomás a, a vivenciarla y, y a decir esto. Eh, esta soy, soy Susana, soy la vecina de Capital eh, la, la, la que se ríe, la que es mamá, eh, la que es ama de casa, la que es profesional y la que es ciudadana, que se involucra eh, y, y que toma todo siempre con una perspectiva positiva y esperanzadora, que es lo que nos está faltando un poquito a los argentinos, pero, pero está ahí, está, está latente, está, está saliendo, está aflorando acá a los sanjuaninos. Qué bueno. Eh, Susana, me voy a, re a referir lo que acabas de repetir, que es saber quién es Susana detrás de la candidata a intendente que tenemos en este, en este momento. Bueno, Susana, eh, es eh, soy primero mamá, mamá de tres varones, una orgullosa mamá, el mayor tiene 22 años, le sigue el de 17 a punto de 18, eh, y el tercero de 15, Alejandro, Ignacio y Valentino. Eh, soy profesional, soy abogada, tengo la, la vocación desde chiquita de, de la abogacía, de encontrar en cada acto lo que entendemos que es justo, lo que se debe dar a cada uno. Eh, y soy una ciudadana que se involucró a partir de allá, de los cacerolazos, 2001, 2002, 2003, que decían... O nos quejamos en una mesa de café o empezamos a participar. Decidí participar en un espacio político, fundamos junto con Roberto Basualdo y Marcelo Orrego en su momento, también Fabián Martín y, y muchos hombres y mujeres, un espacio que hoy se agrandó, que es una gran familia y decidimos involucrarnos y participar. Pero esencialmente sigo siendo esa mamá esa mamá que, que camina por el barrio, que, que vive en capital, que lleva a los chicos a la escuela, eh, a lo último porque los otros ya son universitarios, eh, ya, ya van solitos, este, que, que va al almacén, eh, que va a la librería, que, que se mueve por, por la ciudad, muchas veces con muy perfil bajo, eh, pero entendiendo que, que llegué a, a la política para transformarla como herramienta este, de, de transformación eh, y que esencialmente la política debe humanizarse, no somos robots, no somos extraterrestres venidos de un, de un lugar especial, somos los ciudadanos de pie que decidimos involucrarnos, que estamos circunstancialmente, si así los, los vecinos nos eligen, que debemos dar en ese caso lo mejor de nosotros mismos, pero después seguir eh, caminando con los vecinos diciendo lo que pudimos hacer y que aquello que no alcanzamos a hacer, que venga el que sigue y que eleve la vara. Bien, perfecto. Qué, qué buena tu, tu propuesta, tu definición, porque nosotros, como, como acá en el programa, nuestra idea es, puedes mostrar eso, esa humanización que hay detrás de cada funcionario, de cada invitado, porque es relativo, directamente somos humanos trabajando para apoyar a otros humanos. Exactamente, es así. Lo has definido exactamente. Estamos, Somos una sociedad, San Juan es un barrio grande. Se va agrandando, sí. pero termina siendo un barrio grande. Siempre sí. encontramos que el pariente, que el amigo... A mí me preguntan si de los glaciar de acá, de los glaciar <risa> de acá. Siempre terminamos siendo todos conocidos. Lo importante que en este barrio grande dejemos nuestra impronta, lo mejor de sí, este, que, que establezcamos vínculos. Eh, yo, este, sea con las mamás del colegio que compartimos, eh, últimamente viste, toda este, esta, esta presencialidad se ha transformado en el chat, el chat de las mami del colegio. sí participo en cual. el chat de las mami del colegio. Sí, sí. O el chat de las mamás y papás de, del deporte. Mi, mi, mi chiquito practica eh, rugby. Bien. Así que bueno, estamos también. Y, y somos la, las que vamos y Sí, Muchos, las mamás del club, me ha pasado, me club, ha pasado con mi mamá, mis hermanos eh, también, así que sí, te reentiendo a eh, nivel entonces, familiar. Eh. En eso vivenciamos lo que vivencia cada uno de ustedes, cada uno de los que nos está viendo. somos amas de casa, hoy antes de salir dije, que vamos a comer? Dejemos cortadita, <risa> tengo una ayuda, <risa> gracias a Dios, este y, y, y mi marido que también está ahí ayudando en este en esta ocasión, entonces, este, ¿qué vamos a comer? planifiquemos, eh, como lo hacen ustedes, como hace la docente, cuando tiene que salir a, a, a, a dar clases, como lo hace la, la, la que es médica, la, todos vamos planificando, vamos organizando y así como planificamos nuestro hogar, como planificamos en conjunto la familia, también insisto en que debemos planificar la ciudad capital que me vio nacer, que me vio crecer y en la que vivo y quiero que realmente brille. Qué bueno. Eh, Santi, sí, contame, yo le ¿querés? quería consultar porque ha mencionado ya varias veces la familia, ¿no? y, y preguntarle qué, qué, qué dice la familia hoy en día, del, bueno, Susana, que eh, actualmente diputada nacional, y ahora de la Susana, candidata a intendente por la capital. Consultarle justamente eso, qué, qué, qué, qué le dice la, la familia en, en su casa. Bueno, la verdad que desde el eh, que Alejandrito tenía cuatro años me involucré en política bajo uh -huh. esta premisa, o me quejo en una mesa de café, o participo y me involucro no. en, en, en lo que es mi competencia. Primero fue el área legal, en una fundación y después en, en un espacio político. Ya con Ignacio en, la, en, en mi pancita salí a buscar afiliaciones. Así que... Eh, Ah, ¿Embarazada y todo? Embarazada tenía Te así, una panza así, me, fui a, me acuerdo, pero <ríe> presente, estábamos en Valle Fértil tocando ahí a los vecinos, wow. ¿pueden ayudarnos? Así que con esa pancita. Ya la otra campaña vino eh, Valentina y me dijeron, bueno, cada campaña un <ríe> chico, hasta <ahí> llegamos <risa> con tres chicos en, en la tercera campaña. Eh, y, y me vieron siempre en esto, involucrada, sabiendo lo que le pasa al otro, eh, o por lo menos intentando escuchar sobre todo lo que le pasa al otro eh, y, y en esa escucha aprender, ver qué podemos desde nuestra competencia y desde nuestros recursos escasos o limitados, eh, qué podemos ayudar. Así que ellos siempre eh, de esa manera acompañando eh, el desafío de la Diputación Nacional con que me honraron los sanjuaninos, fue un gran desafío frente a una lucha que yo digo estamos frente a dos modelos distintos y este modelo que hoy no nos representa a nivel de, de, de, de presidente, de vicepresidenta, que hoy acompaña el gobierno provincial, es un modelo en el que entendimos que, que teníamos que ponerle sus límites de la institucionalidad, del de, de deber ser, de lo que yo digo esencialmente que es justo. Y, y frente a esta lucha y, y surgió el desafío de, de la intendencia y entonces cuando lo primero con quien hablamos, pues con la familia. claro Y lo que me dijeron es, ¿por qué estás en política? Llegaste a transformar. Y bueno, ¿por qué no vas a transformar eh, con la buena herramienta la ciudad donde vos has nacido? Para nosotros sería un orgullo, así que da, con ese respaldo, dije, vamos. ¿Qué, qué más ni menos que el apoyo y el amor de la familia para esto, ¿no? Qué lindo poder oír eso y que, y que ustedes no no se sientan a amenos, sino súper apoyados y contenidos, porque se ve que cuando todos salen a hacer su función, a caminar, a recorrer, a hablar con los vecinos, dejan todo eso también atrás, dejan su casa, su hogar, sus hijos eh, y sus actividades diarias por ir a a cumplir su función de poder charlar con el vecino y saber sus inquietudes. Exactamente, pero bueno, vuelvo a insistir, como lo hace la docente cuando va a dar clase, como lo hace el, el médico o cualquier profesional, el comerciante, eh, eh, cumplimos eh, el, el doble rol. Hoy, hoy un poco más, gracias a Dios, avanzado y en eso tenemos que avanzar, más democratizado en el hogar, en el sentido de que no toda la tarea la mujer, hoy eh, eh, en, mi, en mi hogar hay una democracia participativa y qué lugarita bueno. eh, eh, hoy a quien le toca los qué platos bueno, a quien bueno. le toca ayudar un poco con la cena, con la comida gracias a Dios en ese sentido un avance y, y, y insto a que avancemos porque la verdad que eh, eh, esta, esta participación en lo que nos toque eh, involucra tiempo e involucra que nosotros todos nos eh, eh, participemos y, y veamos que tenemos competencias responsabilidades, y responsabilidades y que los chicos sepan que tienen sus responsabilidades, sus derechos y sus responsabilidades dentro del hogar, eh, así como lo tienen en, en la escuela o, o en los clubes deportivos. Es bueno que como sociedad en esto avancemos y, y que planteemos estas cosas. Bien, bueno, Susi, voy a, eh, a tutearte y sí, a pasar a hacerte unas preguntitas que me, que me mandaron por, por Instagram, que la repito a la página por si quieren volver a hacer una consulta, saber qué le, qué le gustaría preguntar a Susana, es de eh, Primera-TV. bajo Tenía dos preguntas que me gustaron mucho y se refieren a una sobre tu actual eh, función como diputada, qué propuestas o proyectos harías para mejorar que sumen ahora eh, a San Juan. Bueno, eh, decirles que en este caso la campaña, quienes estamos en este cargo nacional, se, se nos... A ver, es, eh, no es no es que se nos dificulta, sino que yo eh, hago campaña cuando hago mi mejor gestión como diputada eh, nacional. Bien, eh, quizás no estoy caminando un barrio, pero estoy como diputada nacional o en una comisión o en una eh, sesión. Lamentablemente está trabado hoy el Congreso con una agenda eh, impuesta por el oficialismo. Hoy la agenda central es eh, la agenda judicial, la, la que protege a, a la vicepresidenta de la Nación o la que establece en virtud de eso el juicio político a la Corte. Eso está totalmente ajeno a la realidad de quien nos manda este mensaje. Quien, quien, quien nos manda este mensaje dice, ¿qué pueden hacer? Bueno, en el caso particular he presentado proyectos desde el primer empleo, oportunidad para los chicos jóvenes que puedan ingresar. ...al círculo virtuoso del trabajo... ...y que no le digan, no, no podés porque no tenés experiencia... Sí. ...que puedan ingresar el empleador... ...que tanto cuesta en este momento dar empleo... ...contribución patronal cero... En, ...durante el primer año y así sus, este, a través de los años... ...ir incrementando porcentualmente... ...para que eso se transforme en un trabajo genuino... ...y esto vinculado con, con el rol a lo que yo estoy... ...como candidata, intendente, creo que la municipalidad... ...debe también estar presente en la creación y en la promoción de empleo genuino. Debemos estar de la mano del sector privado, eh, ya el Estado está sobredimensionado, debemos en un momento de, de, de crisis que el Estado vaya dando el ejemplo y que sea el sector privado el que realmente dé trabajo genuino en blanco para que eh, quien este, me está pidiendo qué hago en beneficio de ellos, el beneficio es, primero, trabajo, segundo, educación gran parte de mis proyectos tienen que ver con la educación, que es lo que nos va a sacar como país adelante. Realmente hoy las cifras que se conocen, y las cifras en San Juan, en la tierra del de gran maestro, son alarmantes. Los chicos no comprenden los contenidos esenciales, entonces cuando hablamos de educación no lo, no lo centremos en la discusión salarial docente, que corresponde y es una lucha de hace años, educación es mucho más es jerarquizar al docente, es capacitar al docente Perfecto, sí, y es que los eso, chicos, capacitar. además, que aprendan, que aprendan con esas ganas, muchas veces lo hemos planteado con, con mi hijo menor y, y, y con varios jóvenes, este modelo de educación así me termina aburriendo porque termino estudiando materias que no me llaman. Que no llaman ¿Cómo sí. buscamos, y en eso lo hemos planteado en el Congreso, una educación orientada a buscar el don de cada uno, orientada Exacto, hacia sí. el oficio, orientada a la capacitación, para que la persona se entusiasme desde la educación y salga ya eh, en dirección a un empleo. Estos son desafíos que tenemos como argentinos, desafíos que tenemos como sanjuaninos. Lo hemos planteado, lamentablemente, vuelvo a insistir, no están en agenda. Hoy probablemente, la semana que viene haya, haya sesión, eh, pero sobre creaciones de universidades, de algunas universidades, la mayoría centradas en provincia de Buenos Aires. Yo les digo, si no llegamos a alcanzar con los chicos que terminen la secundaria, estamos en condiciones de no, incrementar... vamos a tener que, que tengan la facultad de poder cursar una carrera universitaria. De incrementar el realidad. gasto, porque me dicen ustedes no invierten en educación. Por supuesto, hay que invertir en educación, pero que terminen con lo básico y la inversión en educación no es la estructura edilicia, es contenido, es calidad educativa. Eh, con respecto a, a esa labor ¿no? que acabas de mencionar, eh, ¿lo ves como una problemática surgente dentro de San Juan que te gustaría solucionar si asumís eh, dicha intendencia? Eh, la intendencia tiene muchas facetas. Hay una primera y que paradójicamente nos reclaman los vecinos, que es la de cumplir con el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Paradójicamente en capital, si yo te puedo decir qué te piden los vecinos, esto, una intendencia presente, un intendente que camine en las calle, no que te cuenten cómo está la intendencia detrás de un escritorio o un funcionario. Marcelo Rego hizo Santa Lucía caminando todos los días un barrio y así transformó Santa Lucía, caminando, viendo, vivenciando, preguntando a los vecinos, hay necesidades que son de vieja data, otras emergentes, con una planificación, con las entidades intermedias, con las uniones vecinales, con los clubes barriales, Podemos de esa manera atender esas necesidades, establecer un orden, una jerarquía con una planificación de corto, mediano y largo plazo. Y no me voy a cansar en hablar de planificación porque esto que vemos en una capital que crece desordenada, en una planificación espontánea, hoy acá me pongo un boliche, hoy acá me pongo un comercio, hoy acá en plenas áreas residenciales, esto al vecino lo, lo, lo, lo, lo agobia. Debemos ordenar, zonificar, capital no es el microcentro, Capital es Trinidad, Capital es Concepción, Capital es Desamparados, debe haber un crecimiento armónico, entonces cuando los jóvenes nos dicen en Trinidad, yo para tener un entretenimiento tengo que atravesar toda la ciudad para ir a la zona de Desamparados, con lo que cuesta la sube, con lo que cuesta moverme en tema de seguridad, digo, sí. ¿por qué no planificamos sí. en, est en estos distritos una zona comercial, zonas de entretenimiento, zona residencial, en conjunto con los vecinos? Eh, esta es lo que, que las necesidades que, que nos vamos planteando, que, que obviamente estamos muy entusiasmados con, con el programa de gobierno que lo estamos trabajando entre todos, justamente de la mano de los vecinos, pero también además de lo básico que nos piden, Capital es saber el contexto social de cada capitalino. ¿Cuántos chicos pueden terminar sus estudios? ¿Cuántos chicos están capacitados para un oficio? Visitamos las empresas y nos dicen, no encontramos empleo porque no encontramos capacitación, empleador, o gente para emplear, porque no encontramos chicos que salgan con capacitación. El municipio puede ser un excelente articulador, y así lo ha hablado con Marcelo Rego si los sanjuaninos eh, lo eligen como gobernador, que estemos, y, y si me eligen como intendente, eh, en interacción permanente con, con el gobierno para que también hablemos de escuelas municipales que capacitan oficios oficios. Rivadavia Bien. lo hizo. Sí, ¿Por qué por no supuesto, lo podemos sí, hacer sí, estoy en conocimiento, tal cual. Susana, eh, ¿qué te gustaría decirle ahora, transmitirle al público, a esa Susi que acaban de conocer un poquito más, eh, ¿qué te gustaría hacerles llegar a ellos para que el 14 de mayo, que no estamos a nada, la verdad es que ya estamos muy, muy cerquita, eh, ¿qué les querés transmitir para que ellos en ese día te voten a vos y elijan a una candidata mujer para que pueda corresponder a la Intendencia? Bueno, Primero, si me permitís un momento, hace un poquito también de, de, de educación cívica, porque sí, por eh, tienen que saber, y esto es otro tema que no se plantea de, y, y que los vecinos ahora sí están preguntando, ¿con qué sistema votamos? El 14 de mayo es una elección para nosotros bisagra en la provincia de San Juan. Votamos con una ley de lemas que nosotros no consentimos porque esta ley de lemas, que está en Formosa con Infrance, atornillado en el poder hace 30 años, que está en Santa Cruz con Alicia de Kirchner, hoy San Juan el oficialismo le impuso eh, con nuestra objeción porque nos atrasa 20 años. Podríamos haber mirado hacia adelante, soy autora de un sistema electoral como, como boleta única que pudiéramos pudi pudi haber implementado no solamente ese modo de votar, sino haber hecho una elección este, en consenso con todas las fuerzas políticas y que sea a través del voto directo. Decirle a, a los vecinos que el voto no va a ser directo. entonces. Hoy quienes aparecen peleados, ya sea porque este, el ex gobernador con el nuevo gobernador y aparece que son peleados, lo mismo a nivel de intendencia, todos esos votos vecinos se suman y significan un modelo. Para nosotros es el modelo que está agotado. Es el de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, es el, de, el, el gobernador actual, el ex gobernador Uñac Gioja y los intendentes que aplauden esta política nacional agotada y que nos agobia. Nosotros representamos... Un modelo de, de involucramiento en la política como transformación de, de esta realidad que debe realmente, en el caso mío, en, en, en lo que es capital, me entusiasma que sea una capital cuidada, una capital presente. Me definí como mamá, ama de casa. Nosotros, cuando ingresamos a nuestra casa, le, le ponemos ese toque, ese cuidado que también hoy con este avance lo ponen los hombres, bueno, eh, los, los hombres, perdón, en conjunto podemos hacer una capital presente, cuidada, que crezca, que se desarrolle, que escuchemos a cada vecino, que abramos bien estos, los oídos, porque cada uno tiene mucho para contarnos y en, y en lugar de, y en, en, en pos de eso, eh, lograr esa, esa ciudad Alegre como la canción que comenzó este reportaje, que, <risa> sí. que nos contaste y que diga qué bueno, creció la capital eh, en forma armónica, en forma equilibrada, podemos disfrutar Concepción, podemos disfrutar Desamparados, podemos disfrutar Trinidad, podemos disfrutar el microcentro, que tengamos oportunidades, una ciudad moderna, abierta al turismo bonitos patrimoniales históricos que tenemos, importantísimos, muchos de nosotros por ahí este, no le damos el valor porque no está eh, el Estado en eso, una ciudad con educación, una ciudad que, que realmente tenga identidad y que nosotros digamos con, con mucho este, orgullo, somos capitalinos, somos de la capital de, de San Juan, bienvenidos a nuestra capital que está creciendo y, y que está creciendo feliz. Bueno, Susana, ha sido un placer tenerte eh, para poder conocerte un poco más. Y gracias por, por participar acá con nosotros. Muchísimas gracias no, a usted. No, por favor. Bueno, ahora nos vamos con Santi. Sí, muy bien. Seguimos con más eh, del programa del día de hoy. Y tenemos ya nuestro móvil, Agustín, que sigue recorriendo las calles. Eh, en estos momentos está en el departamento de San Martín porque se presentó en el día de hoy eh, una asistencia, sí, un programa de asistencia para estudiantes tanto a nivel terciario como universitario, ¿sí? que bueno se va a estar, lo va a estar brindando el municipio para toda la gente del departamento. ¿sí? Se va a pagar en dos veces y la primera parte se va a estar pagando el próximo 27 de abril. Pero bueno, tenemos la palabra del intendente Cristian Andino que eh, bueno, brindó más detalles a los micrófonos de, del Sonda.